Bienvenidos, bienvenidas a una, una sesión más en la que vamos a hablar pues de psicología y concretamente de fobias, una fobia muy concreta que es la hemetofobia. La hemetofobia como quizás algunas de las personas que estáis en directo conocéis es el malestar intenso cuando estamos pues en situaciones en las cuales puede haber riesgo de que vomite o de ver a otra persona vomitar. Y para eso, en la sesión de hoy, tenemos una entrevista de un testimonio en concreto, que es el testimonio de Nicole, que está aquí con su madre Pamela. Nos va, Nicole nos va a hablar de su hemetofobia, de las sensaciones que tiene la sintomatología, y Pamela, como madre de Nicole, pues nos va a hablar también pues, de su punto de vista como madre, de cómo ve a, a Nicole y de cuáles son las, las situaciones que evita Nicole, cómo le afecta eso al entorno familiar también. Para eso están aquí ya las dos y os doy la bienvenida. Eh, Nicole y Pamela, bienvenidas, muchas gracias. ¿En qué, hola, ¿En qué parte del mundo estáis? Argentina, Santa Cruz, Río Vallejo. Muy bien. Nicole, te pusiste en contacto conmigo para decirme que querías compartir tu testimonio de emetofobia. Háblame antes de comenzar un poco de ti. Dime qué edad tienes, en, eh, qué es lo que estás haciendo actualmente a nivel académico. Eh, yo tengo 15 años y actualmente no estoy haciendo nada, ninguna actividad extraescolar por el mismo tema, así como de la emetofobia. Pero es uh -huh. eso. <risa> Muy bien, te pusiste en contacto conmigo para decirme que querías compartir tu testimonio. ¿Cuándo empezaron los síntomas de hemetofobia, de esa fobia vinculada con el hecho de vomitar? Los síntomas empezaron en la pandemia de 2020. O siempre desde chica, desde muy chica, siempre tuve así ese miedo a vomitar, pero estos síntomas empezaron cuando todo el tema de la pandemia empezó a surgir. Eh, tanto encierro, tanto estar tan sola, hizo que estos síntomas que siempre tuve desde chica y que habían desaparecido vuelvan a, a salir, digamos. ¿Cuáles son las primeras situaciones que recuerdas en donde eh, empezabas a tener esa sensación de malestar vinculada con el hecho de vomitar? Es, qué, ¿Qué situaciones recuerdas? La primera vez que tuve así como problema por ese tema fue cuando estaba en primer, segundo grado de primaria. Tenía como seis siete años, bastante chiquita. Había un tiempo que yo evitaba a toda costa comer para no descomponerme, eh, vomitar en la escuela. Y fueron pocos meses, fue como uno o dos meses. Pero esa fue la primera vez que como que realmente me afectó y realmente tenía miedo de yo vomitar. Así que sí, yo evitaba lo más posible comer antes de ir a la escuela para que así no me pasara nada mientras estuviese en la escuela. Porque uh -huh. mi pensamiento era eso, de que algo me podía pasar y si estaba en la escuela. Muy bien. ¿Te, ¿Te sucedió algo que diera origen a ese miedo o viste alguna situación o hay algo que creas que está en el inicio de todo esto? sí me pasó que cuando iba al jardín a los cinco años una vez realmente me vomité porque se ve que había comido algo o algo que tomé me hizo bastante mal y sí realmente vomité en ese momento en el jardín y me quedó miedo así después de eso de que me volviera de que me volviera a pasar pero sí creo que fue eso que lo que me hizo generar este miedo fue como el el primer, el desencadenante. Uh -huh. A partir de esa situación empiezas a, a evitar entonces comer, empiezas a evitar hacer cosas que te puedan eh, producir esas náuseas. Para, para las personas que no saben muy bien qué es la emetofobia ¿cómo la describirías como persona que padece esa hemetofobia? Lo describiría como algo muy, muy estresante, algo a lo que yo le tengo muchísimo miedo y también cansador muy cansador porque básicamente consume y ya consumió mucha parte de mi vida de mi adolescencia entonces sí, lo describiría como algo muy estresante muy cansado uh -huh. Eh, Pamela, tú como madre de Nicole, ¿cómo la ves vinculada con, con esto? ¿Cómo ves su, su evolución? ¿Te diste cuenta de que ella empezaba a tener algún tipo de comportamiento vinculado con la comida o con evitar la comida? Eh, sí. Eh, eh. Ella empezó, como dijo, en el jardín, con esos miedos. Y bueno, y, y todo empezó a partir de la pandemia. Eh, mucho encierro, muchas pérdidas... Eh, entonces eh, empezó el tema de no poder comer eh, y eh, bueno, o sea, los días de hoy ella bajó muchísimo de peso por lo mismo por el miedo a, a comer ciertas cosas que le van a caer mal eh, y bueno, y el tema es que uno como mamá, como familia eh, faltan herramientas, falta quien nos ayude para, para poder ayudarla a ella porque eh, hoy en día no hay ayuda acá de, para esa, para ese tema, para ese, ese problema. ¿Qué cosas has visto tú que ha ido dejando de hacer Nicole, Pamela? Y durante la pandemia eh, eh, tuvo problemas, pero como que desencadenó más este año eh, que tuvimos otra pérdida, que yo perdí a mis dos papás, y bueno, y este año falleció mi mamá en febrero, y a partir de ahí eh, fue que complicó todo, mucho más de lo que ella estaba, y bueno, y ahí ella dejó de comer mucho más de lo que ella comía, hace su esfuerzo, obvio, ella, como yo le digo, vos sos fuerte, porque ella hace su esfuerzo, pero no tenemos ayuda, no, o sea... Yo eh, le contraté psicólogo yo eh, Nosotros no tenemos trabajos seguros estables, eh, pero hago un esfuerzo de pagar para que pueda tener una ayuda, pero esa ayuda es muy poca, es muy poca. Uh -huh. eh, Nicole, ¿qué cosas te han ido bien a lo largo de, de las últimas semanas o meses para encontrarte un poco mejor? Porque nos está comentando Pamela que has dejado de hacer algunas cosas ¿no? vinculadas con la comida. ¿Qué cosas te han ido bien para estar un poco mejor? Realmente pocas cosas me han hecho sentir mejor, pero estas últimas semanas he sentido que ya no siento tanto miedo de vomitar realmente, porque hace poco tuve una situación, un día, en el que había estado sin comer por varios días y me habían dado muy, náuseas muy fuertes y me asusté mucho en el momento porque era miedo de realmente vomitar pero no pasó nada sino que fueron simplemente náuseas y a partir de ese día como que ese miedo es como poco a poco se está tranquilizando por decirlo así porque ya puedo me siento mucho más mmm, tranquila no. al comer cosas sin tanto miedo para ti el hecho de, de poder de vomitar, ¿qué significa? No sabría decir bien, es como el miedo, el miedo que yo tengo en ese momento es, yo tengo como un miedo que me pasó una vez realmente, de que había comido algo que me hizo mal y cuando vomité me atoré. Muy feo. Sentí en este momento que me iba a morir. Entonces, cada vez que yo pienso que quizá vaya a vomitar, me da miedo ese hecho de volverme a ahogar y básicamente morir. Entonces... Uh -huh. Es un poco en lo que piensas entonces. No tienes asociado el hecho de vomitar con la posibilidad de morir. Es así. ¿Sí? Uh -huh. Eh, realmente a lo largo de los últimos meses o años has llegado a vomitar en alguna ocasión porque mucha gente con hemetofobia dice, ostras, es que le tengo pánico a esto, pero es que la última vez que vomité fue hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Cómo, cómo es tu caso? La última vez que yo vomité realmente fue hace como cuatro años, creo. Que en sí eso me ayuda a veces para pensar... Cuando pienso que voy a vomitar, pienso eso, como, bueno, no he vomitado hace más de cuatro años. Casi cinco, más o menos. Entonces, eso me alivia un poco, tratar de pensar eso, como no he vomitado en cuatro años. No es muy posible que pase ahora. Pero hay veces que es al revés, como que pienso, ya ha pasado mucho tiempo desde que no he vomitado, quizás ahora sea momento. Entonces eso es, complica un poco el tema. Pero no, uh -huh. no... No me he enfermado hace ya mucho tiempo. Uh -huh. hay, hay muchas personas con emetofobia que no solo tienen malestar muy, muy intenso por la idea de vomitar ellos mismos, sino que también generan un malestar muy grande cuando ven a otras personas que, que pueden estar a punto de vomitar. Eh, en tu caso, ¿es algo exclusivo de ti y de tus propias sensaciones? O ver a otras personas quizás en películas o por la calle, ¿te genera algún tipo de efecto en, en eso? Sí, me genera bastante incomodidad. Yo tengo la costumbre de cuando miro películas sola sola o con mi mamá, yo tengo una página en la que yo busco como si hay escenas de vómito en tal película. Para yo poder ahorrarme esa sensación de nervio pero sí me afecta mucho ver a otras personas vomitando o cuando tengo alguna amiga que me dice que se siente enferma o que tiene náuseas me pongo muy nerviosa aunque no sea yo entonces el pensamiento que tienes quizás no es solo el, el de la muerte el de poder morirte porque también te genera mucha aversión en otras personas no sí uh -huh. Algo que han hecho muchos pacientes que hemos tenido en la consulta de psicología que tengo aquí en Valencia, en España, es que esos pacientes con hemetofobia revisaban muchísimo los alimentos, sobre todo la fecha de caducidad o si tenían eh, algún aspecto que pudiera dar a entender que están deteriorados. En tu caso, ¿recuerdas alguna ocasión en donde hayas hecho esto? Sí, eh, ahora ya no lo hago tanto, por suerte. Pero el año pasado, en 2021, lo hacía mucho. Yo no podía comer absolutamente nada sin antes fijarme en la fecha de vencimiento y yo poder como corroborar que está bien el alimento y que no está podrido que tiene moho en algún lado. Entonces, sí, lo hacía mucho antes, ahora no tanto. Uh -huh. eh, Pamela, en, en tu caso, estas, estas dificultades que nos está describiendo Nicole, eh, ¿Te generan algún tipo de dificultad? Porque me imagino que a la hora de, no sé, de planificar la comida para la familia o de cocinar, que, que estarás también preocupada por si ella le va a gustar, o no le va a gustar, si le va a generar malestar o no. Eh, sí, eh, costó mucho, cuesta, eh, porque ella tiene otro menú. Eh, yo le hago la comida aparte porque ella no come muchas cosas. Eh, entonces sí el día a día es difícil eh, ella hace un esfuerzo enorme ha hecho un esfuerzo enorme como tratar de incorporar cosas nuevas a su menú que es lo que le explicaba el psicólogo el otro día eh, como frutas que ella no comía frutas y últimamente sí. empezó a comer hace años que no comía frutas y empezó a comer eso y bueno o sea por decir su día a día es té y pan eh, eso es como lo más esencial que ella come, y no sé, papas, fideos, pero sí, eh, cuesta muchísimo ese tema de y, y, y a la vez duele de ver que ella no no pueda comer por miedo, porque es por miedo, pero bueno, eh, es como yo digo, a nosotros nos falta más ayuda, es. Uh -huh. eh, Nicole, por lo que está comentando Pamela, ¿has visitado algún psicólogo en alguna ocasión? ¿Es así? Sí, ya tres veces, pero el problema es que acá en Argentina en sí el tema de la hemetofobia no es algo que esté muy visto. Eh, la primera vez que fui con una psicóloga fue en 2021, uh -huh. que fui con una psicóloga de un centro de salud mental gratuito pero ahí no me ayudaron en nada realmente. Lo único que me habían dicho era que yo tenía ansiedad social, lo cual me hizo mucho... me dejó pensando demasiado porque... que me hayan dicho eso, así como, ah, lo que vos tenés es ansiedad social. Yo nunca tuve problemas para socializar, nervios ni nada, pero ahí me hicieron eso, que tenía ansiedad social. Y aunque yo le conté muchísimas veces, como no, porque yo siempre tuve este miedo, tengo miedo cuando como, tengo miedo cuando me doy la panza, me dijeron, tenés ansiedad social. Entonces. Uh -huh. Después, a principio de este año, estuve con otra psicóloga que tampoco me ayudó mucho en sí, porque ella en cada sesión siempre me preguntaba si yo era bulímica lo cual es casi lo contrario a lo que es la hemetofobia, sí. porque la persona induce al vómito por sí misma. Entonces, pero esa psicóloga me, siempre me preguntaba eso, como vos sos bulímica, y yo aunque le decía que no, que nunca tuve ningún tipo de trastorno de ese tipo, me seguía preguntando así como si era bulímica, entonces dejé de ir con esa psicóloga porque tampoco me ayudaba en ese problema. Y ahora último, hace unos cuantos días, también tuve otro psicólogo que tampoco me ayudó porque simplemente no me escuchaba. Como que él escuchaba lo que él quería, básicamente. Uh -huh. Entonces uh -huh. acá es muy complicado encontrar un psicólogo o una psicóloga que realmente te ayude con ese problema porque casi siempre no logran... Entender el problema real y buscan soluciones por donde no hay. Entonces es bastante complicado para mí encontrar ayuda real, que alguien realmente me ayude en este problema. Creo que una de las principales cosas es que no te sientes comprendida, ¿verdad? Sí. Es algo que le sucede a, a muchísima a muchísima gente con, con fobias en general. Ya no solo la hemetofobia, sino fobias a, a algunos animales, a las tormentas, a viajar en avión. No, no se sienten comprendidos. Sin, como quien no tiene esa fobia, no tiene ese sufrimiento, piensan que, pues, que no, no hay por qué tenerlo. ¿no? Y no es tan fácil. Tú habrás visto que la fobia no desaparece así y no parte de tu voluntad. O sea, tú no puedes decidir cuándo estás mal y cuándo estás bien. Y de hecho seguramente te dé rabia o te genere malestar porque seguramente hayas tenido que evitar ir a cenas con tus amigos y con tus amigas o a comidas de, de la gente de tu entorno. ¿Es así? ¿Has evitado eventos sociales por, por la hemetofobia? Sí, muchísimas veces. Yo hace unos pocos días tenía un evento familiar, un cumpleaños y yo planeaba ir. Ya había dicho que iba a ir. Pero ese mismo día me sentía muy nerviosa, tenía mucha ansiedad. Entonces cuando teníamos que ir dije, no, no puedo. Tuve un ataque de pánico y al final me quedé en mi casa y no pude ir. Y eso me ha pasado muchas veces antes, cuando he tenido que, cuando he planeado juntadas así, salidas con amigos o con mis papás, decir, bueno, mañana vamos a tal lado. Me ha pasado muchísimas veces que he tenido que cancelar o decir, no, perdón, no voy a poder, por el tema de que hay veces que me pongo muy nerviosa y siento que no puedo, no puedo salir porque me da miedo que algo pase, según yo. ¿Qué es lo que más te ayudaría para encontrarte mejor? Dices que has tenido malas experiencias con psicólogos. ¿Qué, qué sería lo que un psicólogo debería de hacer para que te encontrases mejor para poder ayudarte realmente? Yo quisiera que alguien me ayude, un psicólogo, con el problema de esos traumas que tengo de las veces que me he enfermado realmente. Porque aunque les he repetido a mis psicólogos, como que tengo una vez que me acuerdo, pero al 100% que me descompuse, que me enfermé, pero siempre ignoraron cuando me, yo decía eso. Entonces me gustaría tener un psicólogo que realmente me ayude en ese problema de la hemetofobia, de cómo comer sin tanto miedo, de cómo dejar de tenerle miedo a eso, dejar de pensar que siempre que vomite me voy a morir o algo así. Eso me gustaría como que realmente me ayuden. Uh -huh. Comentaba, comentabas ahora que sí que hay algunas cosas que has conseguido hacer, ¿verdad? Como comer fruta, que nos decía Pamela, tu madre, que, que llevabas mucho tiempo evitando comer fruta y has empezado a, a comer fruta. ¿Cómo fue ese paso, Nicole, para ti de empezar de nuevo a comer fruta? Mm, algo complicado, porque en sí. Ahora lo que estoy comiendo es eh, banana, el plátano y la manzana. Es lo único que como por ahora. Porque. Nunca fui así tampoco fan de la fruta, entonces me costó mucho. Pero ya estoy más acostumbrada y casi siempre que me despierto es comerme una manzana, eh, una manzana rayada o quizá una banana. Tratar de así incluirlo todos los días a mi menú, aunque sea complicado a veces porque no quiero comer. Pero ha sido fácil dentro de todo, mucho más fácil que otras comidas. Uh -huh. ¿Qué has hecho realmente para conseguirlo? Tratar de yo pensar que todo va a ir bien, tratar de yo motivarme a mí misma y pensar eh, cómo reestructurar los pensamientos, por decirlo así. Que Esa es una técnica que una de mis psicólogas me dio, que es básicamente como hacer un cuadro en un cuaderno y poner como pensamiento que desencadenó, imágenes, imágenes o pensamientos que tenga, eh, pruebas que, que como esto como que pruebas de que realmente estoy enferma o de que no y pensamiento alternativo y bueno, esas cosas me suelen servir a veces para poder comer o si no, distraerme distraerme la forma más fácil de yo poder comer yo cuando como, siempre, siempre tengo que estar mirando algo o un video en Youtube, o una película o una serie, eso me sirve bastante para yo poder comer y no pensar tanto en la comida y pensar más en lo que estoy mirando uh -huh. Muy bien. y encontrarte mejor comiendo entonces no por tener la mente distraída uh -huh. cuál sí. es tu siguiente reto lo, lo siguiente alimento que tienes por delante que que quizás dices mira antes de que termine octubre o antes de que termine el año me propongo el acostumbrarme a comer esto sin, sin problema ahí tienes algún reto por delante Mm, primero los postres y los quesos yo como uno de los de los alimentos más prohibidos que tengo por decirlo así es la leche o los alimentos que contengan leche entonces quiero como meta de este mes o este año en sí lo que queda el año empezar a comer más postres, más lácteos quesos, sin tanto miedo ese es como mi mayor reto hasta ahora por decirlo así pero me siento confiada para poder hacerlo. Muy bien, perfecto. Pues eh, Nicole y Pamela tenemos que ir finalizando la entrevista por hoy, eh, pero sí que me gustaría despedirla pidiendo a, a quien cualquiera de las dos que le deis algún consejo a toda la gente que nos está viendo en directo o que ve luego la grabación, porque seguro que muchas de estas personas son personas que padecen hemetofobia y quizás también familiares, pues padres o madres de, de chicos o chicas que padecen a hemotofobia. Bajo vuestra experiencia, ¿qué consejo le daríais a esas personas? Eh, yo de mi parte que, que hagan, que hagan, no sé, grupos o, o no sé, como para ayudar en este caso, como le digo, yo lo que, lo que me sobrepasó fue eso, que no teníamos ayuda de, de ningún lado porque te mandan, te dicen vas a, vas acá, vas allá, pero no hay realmente una ayuda para, para estos casos. Y bueno, y por, y por sobre todo que la familia esté igual, eh, que, que la familia. O sea, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras cosas, pero bueno, con un mensajito, re bien. Ella en ese sentido eh, la familia últimamente está con ella, entonces eso le ayuda también a motivarse. Así que para la gente, ese es mi mejor consejo. Buscar mucha ayuda, que ojalá la le den. Acá en Argentina creo que hay poco, pero bueno. Y la familia, es, es, es eso. Muy bien. Nicole, ¿quieres añadir alguna cosa más? Eh, sí. Eh, quería decir que simplemente, aunque yo sé que da muchísimo miedo, no es tan malo como parece y. Al final, puede que algún día pase, pero todo va a estar bien. No va a pasar nada realmente malo después de eso. Muy bien, perfecto. Pues efectivamente es así. El, el, las fobias tienen tienen tratamiento. Con el tratamiento conseguimos pues eliminar esa sintomatología, eliminar esa preocupación. Las fobias, de hecho, son el problema psicológico de los que mejor pronóstico, mejor evolución y mejor solución tienen, siguiendo paso a paso el, los, los pasos del tratamiento. Y de hecho, Nicole, ya has hecho algunas cosas y las has hecho bien y te están funcionando. Has dado pasos en una buena dirección, sabes que el empezar a evitar cosas no sirve de, de mucho. Empezar a evitar alimentos lo que haces es que va, va haciendo la situación más difícil cada vez y los pasos que estás dando sí que favorecen y mejoran la situación. Te estás pasando por algo difícil que es decir, bueno, pues voy a incorporar las frutas y al cabo de unas semanas o unos meses has incorporado ya algunas frutas a tu alimentación cuando hacía muchísimo tiempo que no incorporabas frutas. Ahora tienes por delante otro reto que es voy a incorporar los lácteos o los postres. Puede que te cueste una semana, puede que te cueste dos semanas, tres semanas o un mes, pero seguro que al final, si estuviésemos hablando dentro de un tiempo, me dirías que eso lo has superado también y que estás muy orgullosa y muy satisfecha contigo. Y al final es un camino de ir uh, gestionando el pensamiento, como también has dicho tú, para que el pensamiento no sea muy distorsionado, que no te haga adelantar que te vas a morir, que es uno de tus principales miedos, que te vas a morir asfixiada o ahogada. Y saber que el, las personas pues, nos alimentamos y, y no por eso vomitamos, sino por eso pues estamos cerca de la muerte todos los días. ¿no? Pero eso que escuchas ahora de mi voz hace falta realmente que tu pensamiento se lo, se lo crea, que lo procese, que lo interiorice y que lo haga propio, ¿no? que es el camino ese en el que estás ahora mismo. El procesarlo, interiorizarlo y saber que, que los alimentos son beneficiosos para ti y que puedes ir... Pues, incorporando nuevos alimentos para poder tener un, una alimentación normal. Te os agradezco a las dos, de verdad, vuestro tiempo. Te agradezco sobre todo, Nicole, que te hayas puesto en contacto conmigo para compartir tu testimonio. Ha sido un gusto para mí escucharos a las dos. Y os, os deseo lo mejor, de verdad, a las dos. Espero que estéis bien. Muchísimas gracias. Bueno, que tengáis buen día. Hasta luego, chicas. Chao. Chao. Bueno, hemos estado hoy con, con Nicole y con Pamela, con, con hija y madre. Nicole, como no habéis visto, tiene una fobia muy concreta, que es la hemetofobia. Y Pamela, su madre, nos daba el punto de vista pues, de, de una madre ¿no? que, que está con una hija que empieza a, a dejar de comer, a dejar de, pues, de, de elegir determinados alimentos que cada vez son más y luego termina en, en una cantidad de alimentos muy, muy reducida. Ella decía que simplemente comía dos o tres cosas y eso genera un sufrimiento. Bueno, sobre todo pues porque, como habéis visto, eh, para la familia pues, eh, puede ser difícil el, el ver que ella está comiendo solo dos o tres cosas. Ella también evita ir a, a eventos, a, a fiestas en donde se come habitualmente porque se va a preocupar por eso. Tiene que estar... ...revisando pues, la caducidad de los alimentos, su estado... ...y eso genera una, una preocupación y un malestar intenso y constante. Pues nada más, hasta aquí la entrevista de hoy. Eh, son las 9 y 37 minutos de la noche en España peninsular... ...y en 23 minutos comenzamos un nuevo directo con una nueva entrevista. Si te gustan estos temas te animo a suscribirte al canal... ...así en 23 minutos tu celular o tu computadora te avisarán de que estamos comenzando el siguiente directo para hablar de un tema muy diferente. Vamos a hablar en el siguiente directo de la psicología de la transexualidad. Psicología en la transexualidad. Es un tema del que hemos hablado muy poquito en el canal, en este canal en el que hablamos de psicología y estoy seguro de que os va a gustar. Eh, vamos a entrevistar a, a una persona que nos va a hablar de su reasignación de género, de, de sexo, de su, de su proceso en concreto, de cómo ha ido y de cómo lo gestionaron los padres o la familia, de las dificultades que ha tenido, de si se arrepiente de alguna parte del proceso. Y bueno, creo que os puede gustar, como os digo. Nos vemos en un ratito, en 22 minutos, ahora mismo, en este mismo canal. ¡Hasta luego!